Bienvenidos a esta fase del curso del NOC, el Exilio Republicano y los Países de Acogida hemos podido ya eh, visualizar las eh, distintas presentaciones que han realizado o que hemos realizado los tres profesores de este, de este curso y es el momento de tener un espacio para que debatamos entre nosotros en torno a aquellos elementos que tal vez podemos ampliar o incluso confrontar opiniones, porque evidentemente el exilio republicano es también un espacio de discusión y de debate eh, fundamental, que es como fundamentalmente ese trabajo en la historiografía. Eh, me acompañan, ya nos hemos presentado antes, yo soy Jorge de Hoyos, profesor de la universidad. Nacional de Educación a Distancia de la UNED, me acompaña la profesora Bárbara Ortuño, profesora de Didáctica de las Ciencias Sociales en la Universidad de Alicante y el profesor Diego Gaspar, profesor de la Universidad de Zaragoza en el Departamento de Historia, de Historia Contemporánea. Habíamos pensado hacer una, un debate de forma lo más eh, fluido posible, pero tal vez estructurar un poco los temas puede ser eh, relevante a la hora de organizar el debate. Me gusta me gustaría, en primer lugar, que pudiésemos charlar eh, si consideráis que hay alguna cuestión eh, que ha quedado eh, en el tintero y que podéis eh, ampliar o señalar de vuestros distintos temas de análisis. Hemos hablado, abordado eh, el exilio republicano en Europa, hemos abordado el exilio republicano en América, no podemos olvidar que el exilio republicano, como yo dije en mi presentación, estuvo presente en los cinco continentes y, por lo tanto, eh, tal vez alguna referencia a las experiencias en el norte de África, donde hubo 12.000 12 exiliados españoles o también... Eh, los países de la Europa del Este puede ser interesante. No sé, os doy la palabra eh, con esta primera idea de que podamos ampliar o señalar o contextualizar un poco más el, el, el, las presentaciones que habéis realizado. Bárbara, Diego. Yo eh, cojo eh, el, el hilo e intento explorar eh, quizás uno de los aspectos que me parece más fundamental en todo ello. ¿no? Creo que eh, se ha señalado varias veces, además por, por parte de los tres, eh, resulta prácticamente imposible entender el exilio republicano español sin eh, analizar la guerra civil española no solamente porque sea una consecuencia de, de ello sino por la importancia que en sí la guerra había tenido insisto también en el cambio de tendencia de movimientos migratorios salidos de España en ese, en ese periodo de, de los años 30. ¿no? Entonces sí que me gusta siempre eh, incidir en que si bien las salidas de población que, que la propia guerra produce hacia el exterior eh, fueron importantes y es lo que en realidad está centrando ahora mismo nuestro, nuestro curso, bueno, hay que tener en cuenta que esas salidas van precedidas siempre de movimientos internos de población en España. Yo creo que es muy importante señalarlo, ¿no? de cómo efectivamente eh, la caída de los diferentes frentes de batalla en España lo que está generando son flujos migratorios eh, interiores que efectivamente van a tener eh, una repercusión ulterior con salidas hacia el exterior de España. Hablo, por supuesto, de que antes de que se produzca eh, la caída de Guipúzcoa en ese verano del año 36, hay un movimiento interno de población del norte que efectivamente se va retirando hacia eh, el paso de Irún para primero ganar Francia y después, a través de Cataluña, normalmente reintegrarse en el caso de los milicianos y los soldados a la lucha o en el caso de los civiles, bueno, volver a esa uh, uh, o hacer frente, mejor dicho, a esa eh, ...dicotomía que las autoridades francesas en muchas ocasiones iban a proponer, ¿no? Esa frase que muchos exiliados en sus memorias van a resumir en a España o a Franco, ¿no? eh, De modo que, bueno, insistir un poco en, en esas salidas... ...y que yo creo que en, en el caso eh, que nos ocupa eh, son especialmente importantes en todos los periodos... ...porque evidentemente en el momento que el territorio republicano... ...o bajo control del gobierno de la república se va reduciendo... Eh, pues también esos, eh, esos flujos interiores van adquiriendo esas, esas direcciones. Bueno, para mí, quizás subrayar esos, esos movimientos era algo que, que sí que me gustaría. Yo estoy totalmente de acuerdo con, con mis compañeros y bueno, con la línea que tú planteabas, que planteabas tú también, Diego. Eh, no podemos entender el exilio republicano si no lo analizamos dentro de, de, de lo que es la historia de los, de los movimientos poblacionales, la historia de las migraciones económicas y también políticas en, en España, en el Estado español. Se remonta a la época masiva, la tenemos a finales del siglo XIX hasta 1930 aproximadamente, y ahí es donde está una de las claves de este exilio, por motivos políticos, por supuesto, que se va a ir expandiendo hacia los diferentes continentes y que seguramente no hubiera tenido semejante magnitud si no hubiese habido unas, unas colonias de antiguos inmigrantes que estaban en los países de recepción eh, tratando de, de recibir a estas personas que salían de, de, de una España asolada por, por la violencia y por, y por la guerra y que necesitaba llegar a un, a un destino en paz. ¿Qué sucede? Que, que, que la historia siempre tiene sus claros oscuros. En el caso que tú comentabas del, del norte del continente africano, del Magreb, em, de la zona del sur de la, de la Comunidad Valenciana, de Alicante, ha habido una, una corriente migratoria, unos flujos tradicionales con ese norte africano. Pero luego las decepciones van a ser grandísimas cuando llegan estos republicanos que huyen en el caso del, del puerto de Alicante, en el Stambrook y llegan a ese puerto de, de, de Orán y se quedan atracados ahí, Orán o Argel, Orán, Orán. llega Orán, el Estambul ¿verdad? Eh, se quedan atracados y los hombres son mantenidos como delincuentes, como apestados, dentro de un barco que no, no, no pueden bajar. Hay testimonios de antiguas inmigrantes que recordaban cómo siendo chiquititas iban en barcas a ayudar a estas personas que se habían quedado atrapadas en, en estos barcos, como después cuando consiguen eh, bajar a tierra... Muchos de ellos son condenados a trabajos esclavos, a la construcción del, del transsahariano en, en unas condiciones eh, insalubres de, de esclavitud. Como muchos de los exilios que llegan después a América pasan además eh, por, esta, por esta ruta norteafricana. Yo en mi presentación ponía una foto del primer presidente de la Segunda República, Niceto Alcalá Zamora, Tardó 411 días en llegar al, al puerto de Buenos Aires, estuvo detenido en el norte de África, pasó por Cuba, finalmente consiguió llegar y luego, cuidado, desde estos países de recepción decimos que en, en su mayoría se brindó una ayuda humanitaria que por lo general partió del, del, del pueblo, de la población civil, pero también tuvo sus claros, sus claros oscuros en el caso de, de bueno, Sí, hubo muchas situaciones también de abuso, porque bueno, no claro. podemos idealizar cuál es, cuál es la historia. Hubo casos de estos antiguos inmigrantes que, que sí decían, bueno, yo voy a recibir a esta sobrina, por ejemplo, que viene exiliada, pero después había que pagar un precio, porque te hubieran pagado el billete, porque te hubieran ayudado a llegar, entonces la vida cotidiana fue muy difícil en términos generales, dentro del, del exilio también y dentro de los, de los países de acogida. Sin duda así lo fue. Eh, habláis de la importancia que es integrar el exilio republicano en los movimientos migratorios. Yo quisiera también que lo hiciéramos en el eh, movimiento memorialístico, es decir, en muchas ocasiones... Eh, eh, hemos planteado y con un debate muy amplio eh, toda la cuestión que existe en torno a la reivindicación de las fosas comunes, de la necesidad de, de, de, de sumar y de dignificar... Eh, la política del Estado, porque no se puede devolver la dignidad a quien nunca la perdió, pero el Estado tiene que dignificarse a sí mismo haciendo ese proceso de, de, de devolución y de normalización de las fosas comunes y demás. Eh, el exilio republicano ha jugado en ese sentido un elemento eh, digamos, marginal dentro de lo que se entiende como la, el, el mundo memorialístico. Quisiera eh, preguntaros eh, si eh, sería correcto o no correcto utilizar, esto es polémico, el concepto de víctimas para hablar de los exiliados republicanos, de alguna manera, porque como ellos consiguieron sobrevivir, parece que son, eh, que son eh, lo más... Eh, los más eh, beneficiados, los más, en fin, los que tuvieron la suerte de, de poder salir de la dictadura, ¿no?, pero, es decir, en ocasiones la posibilidad de utilizar la idea de la víctima, es decir, de víctimas que perdieron su cotidianidad, perdieron su, su, su territorio, perdieron sus amistades, sus afectos, su horizonte de expectativas, digámoslo así, eh, o, um, analizarlo en ese plano eh, también nos ayuda a conectarlo con muchas de las situaciones que, que hoy día vemos eh, en las noticias y que, y que son reales. Pensando en que esto eh, tiene que tener utilidad para los profesores de secundaria, yo os preguntaría eh, si el exilio republicano y establecer estas eh, lecciones del pasado en clave de acierto y error con respecto a las políticas de lo que vivieron nuestros compatriotas en el año 39 y siguiente, se pueden establecer eh, ...conexiones con muchas de las situaciones... ...que se están viviendo en la actualidad, ¿no? Es decir, ¿no?... podemos olvidar... ...que los informes internacionales dicen que... ...en estos momentos estamos en el mismo número de refugiados... ...incluso ya superándolo... ...que en los momentos de la Segunda Guerra Mundial... ...estamos en torno a, en a la actualidad, 2019... ...más de 50 millones de desplazados por motivos... ...violentos de guerra y, bueno, es decir... Creo que es importante recordar a la ciudadanía española que los españoles también estuvimos en esa situación y también vivimos eh, ese drama. ¿no? no sé, se me ocurre. Bueno, yo desde un punto de vista, de, o el punto de vista que, que propone el debate en sí sobre, sobre las víctimas... Um, es cierto que, que el término uh, o la terminología a veces es, es excesivamente importante y normalmente va asociada a una serie de conceptos tradicionales que quizás pueden llevarnos a engaño. Para mí, llamar víctimas a aquellos que protagonizan este exilio es sin duda un acierto. Es decir, alguien que ha de dejar forzosamente porque es un desplazamiento forzoso eh, su casa, su, su modo de vida, eh, abandonando eh, no solamente lo que le une a la tierra y a sus eh, raíces, sino también en muchos de los casos a familiares, etcétera, etcétera, eh, es, es una víctima de una forma de represión eh, y por lo tanto eh, hay que tenerlo en cuenta. Claro, eh, intentar conectar eh, cómo sucede eh, en 1936, 37, 38, 39. Eh, esos movimientos eh, con, con, con lo que está sucediendo en la actualidad, bueno, a veces es peligroso porque evidentemente no es tan sencillo como poner de un lado una imagen de alguien que está haciendo la ruta griega eh, para venir desde Siria hasta Europa y hacer lo que está sucediendo en España. Pero sí que es cierto que podríamos intentar, y creo que además eh, nos resulta excesivamente complicado, establecer una serie de marcadores generales a través de los cuales nosotros podamos, evidentemente, pulsar si eh, una situación de migración forzosa responde eh, tanto entonces como ahora, intentando hacer esa perspectiva comparada a, a esos eh, marcadores principales. Principal marcador, por supuesto, si la salida de población, evidentemente, ha sido producida por un, eh, razones políticas, eh, razones eh, de índole religiosa, um, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos. ¿Sucede que en el caso del año 39 son razones políticas o motivos políticos los que mandan fuera de su país a, a los exiliados españoles? Sí, lo son, sin duda alguna. Pero claro, ahí rápidamente podemos volver, igual que aparecía eh, en vuestras comunicaciones, a esa contabilización que a veces, como señalaba Bárbara, es, es compleja, pero de decir, bueno, nosotros hablamos siempre de que hay casi medio millón de españoles ¿no? que, que abandona a principios del año 39 España. ¿Eran todos ellos refugiados políticos? Esa es una buena pregunta, ¿no? Y quizás esa es una buena pregunta que también los, eh, los profes eh, pueden, pueden hacer a, a todos sus alumnos, ¿no? Pensad si realmente lo son o no lo son. Pensad si casi un mes después de que hayan salido, muchos de ellos, casi 250.000, ¿no? Hablamos ahí, volvemos a las cifras, 300.000 en algunos casos, han vuelto. ¿Qué es lo que pasa con ese concepto de desplazados geográficos, no? Entonces, podríamos entrar un poco a jugar entre ese concepto de desplazados geográficos, exiliados... Refugiados políticos. Hay una serie de categorías que quizás conviene que, que manejemos con cautela, pero no solamente por, desde un punto de vista historiográfico, sino también por intentar hacer comprender a nuestros eh, jóvenes ahora que las situaciones revierten cierta complejidad, que no todo es blanco o negro y que evidentemente hay gente que está huyendo de su casa porque resulta que los combates están al lado de su casa y tienen miedo de que le caiga una bomba encima, si me perdonáis la, la expresión, ¿Vale? pero que en el momento que finalizan esos combates, bueno, tiende a volver a su casa, ¿por qué? Porque no tiene miedo de que sea represaliado políticamente, ¿no? Y sin embargo hay otros que no tienen esa opción, entonces está clarísimo que aquellos que no tienen esa opción, que son eh, víctimas no solamente de la represión, sino también del miedo que les genera el hecho de, de volver a, a su propia casa, bueno, van a tener que proyectar su vida en otro lugar que no sea aquel eh, que, en el que la habían estado desarrollando hasta, hasta ese momento. ¿no? Sí, creo que aquí también se, se abordan dos, dos temas eh, sobre los que todavía tenemos mucho que hacer, sobre todo si hablamos de cara a, a lo que hoy en día se llama historia pública, ah. es la historia que llega a, a, a un público masivo, o sea, ya no solo a nuestro alumnado, sino al público en general. Estamos en 2019 y todavía eh, debemos eh, de seguir batallando para desterrar el mito del exilio dorado. El exilio no fue ningún lugar dorado, por supuesto, Abogo también, por, por rescatar la condición de víctima, pero cuidado, mm. siempre teniendo esas víctimas eh, con una agencia política, ah, esas claro, víctimas claro, como, sí, sí, como sí. sujetos, como personas, que en muchos casos además parten al exilio obligadas con un alto componente eh, de lucha política, digamos, y de lucha social y de lucha cultural, porque era gente que, que, había, que había trabajado pues, como maestra de su pueblo, o, o, como, o como carpintero, o como, no lo sé, o sea, había tenido profesiones diversas, como ya hemos dicho, pero había trabajado por, el, por, por mejorar una sociedad y de repente, de un día para otro, se ven expulsados de, de sus hogares. Esto sucedió también mucho en el caso de las dictaduras de los años 70 en, en América Latina, donde se estableció eh, una categoría de víctimas. En el caso de, de Argentina, por ejemplo, que es el que conozco más de cerca, había una clasificación entre, bueno, entre las víctimas están primero los desaparecidos, uh -huh. después están los ex-detenidos y después se les empieza a dar un, algo de espacio al, al exilio. El exilio fue un lugar dramático a donde, a donde se sale con una mano delante y con otra mano detrás. Como dicen los estudios psicológicos, el exilio además no cuenta con ese, con ese rito de la despedida. O sea, nada, no está diciendo a nadie, adiós, me voy, cuídate bien, estate bien, voy a ir a, a esta casa, te vas, sin nada. Y en el caso de los niños y niñas, que hemos visto que fueron muchos, y esto es algo que hoy estamos viendo en los exilios de la actualidad, además ellos te dicen todavía hoy, yo no me, yo no me exilié, a mí me exiliaron. Ah. A estas personas se las llevan a otro lugar y pierden sus, sus, sus afectos más cercanos. Y esto está hoy en día en, en las imágenes que vemos de, de, de la población forzada que se, está, que se está desplazando y que hemos de tener en cuenta y que hemos de conectarla creo y estoy segura, con estas migraciones del, del pasado. Esta mañana recordábamos el, el, profesor, el profesor Joan Pallés, dice que hay tres, tres tipos de profesores de, de historia, quienes, pretenden, quienes simplemente eh, hablan del, del, de la historia como algo que sucedió en el pasado, eh, quienes hablan de la historia relacionándola con unas causas y unas consecuencias y quienes deciden abordar la historia y llevar la historia a las aulas abriendo un diálogo con lo que sucede en el presente. Yo creo que si no tenemos eh, la mira puesta en, en ello, pierde sentido, pierde sentido la investigación académica, pierde sentido la investigación mm. memorialística y pierde sentido nuestra, nuestra docencia. Bueno, hablamos del exilio, pero hablemos también de España, es decir, es decir el exilio fue probablemente uno de los grandes eh, parteaguas de la historia contemporánea o de la historia del siglo XX español y España eh, perdió eh, un capital humano formado en todos los ámbitos y en todos los órdenes, eh, la pedagogía lo sufrió, la universidad lo sufrió, es decir, la pérdida de todo ese capital humano realmente eh, es, es sustantivo. Sería importante explicar o poner el acento también en esto, a la hora de abordar dentro de un aula y explicar lo que supone el exilio, no solo para los exiliados, sino como pérdida de oportunidades para todo un país, ¿no? lo que supone tener que cerrar laboratorios completos de las facultades, como ocurrió en la Universidad Central de Madrid, porque prácticamente todos los profesores se tuvieron que ir al exilio o fueron eh, depurados, lo que supuso en el ámbito de los derechos sociales para hombres, mujeres, niños. ¿no? Es decir, el proceso de retroceso eh, creo que es significativo en ese sentido. Y conectándolo con esto, eh, claro, estamos en el 80 aniversario. Por primera vez el, el, el, el gobierno, España, ha decidido eh, realizar un homenaje, acercarse a los exiliados, pedirles perdón y además tratar de hacer actividades también como estas, de acercamiento y de difusión, para que podamos abordar e introducir de una vez por todas, o por lo menos hacer un pequeño eh, salto en eh, el acercamiento, en eso que Bárbara dice también de la historia pública, acercar a la ciudadanía y concienciar de que esto existió, que imágenes que vemos en el telediario son imágenes que pudieron vivir nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, y son experiencias que nos acercan, por lo tanto, eh, ¿cómo plantearíamos estas cuestiones? A mí, perdonadme, pero sí. hay algo eh, precisamente en esta, en esta en tu intervención, Jorge, justo, justo al final, ¿no? que resulta, resulta de, de una importancia capital. Es decir, el hecho de que nosotros ahora mismo tengamos la oportunidad de hacer lo que estamos haciendo, de reflexionar desde un punto de vista público y privado cuando nosotros eh, lo hacemos sobre, sobre el exilio, Solamente puede traer beneficios. Es, no es que yo crea ciencia cierta en la naturaleza del proyecto, que también, porque me apasiona, es evidente, pero creo que es importantísimo porque contribuye sobre todo a desmontar algunos de los grandes mitos y leyendas que se han ido construyendo, tanto positivos como negativos, ¿eh? sobre precisamente... Esa España sobre el exilio. Y yo creo que únicamente de esta forma, es decir, intentando acercarnos a ese exilio, ¿vale? conocerlo un poco mejor, huyendo, si queremos, del de estudio de las migraciones contemporáneas españolas que solamente se fijan en ese punto de destino, sino intentando analizar las experiencias de tránsito, las experiencias de salida, de llegada, las experiencias de ese exilio, es a través de esa construcción de una nueva historia social del exilio, de donde bueno, podemos al menos crear un caldo de cultivo del que salgan productos que sean interesantes para, insisto, mejorar nuestro conocimiento y combatir esas leyendas. Eh, porque me toca de cerca con mis temas de investigación, y eh, con esto eh, termino, ¿no? eh, evidentemente una de esas grandes leyendas, Insisto, eh, que además tiene mucha importancia porque demuestra que había una necesidad tanto en la sociedad española como en la sociedad francesa de reivindicar algunos episodios concretos de la historia de ambos países o de la historia que ambos países compartimos, es precisamente la liberación de París. ¿no? Nosotros hemos visto cómo en los últimos 10 años, eh, más incluso en los últimos 15 años, hay toda una industria cultural en torno a este fenómeno, a este hito histórico si queremos, que se ha ido desarrollando con eh, diferentes formatos, muy diferentes formatos, no solamente libros, no solamente... No, muy diferentes formatos. Pero claro, intentar conocer en realidad qué es lo que sucede en ese periodo, y no solo eso, sino qué es lo que sucede a la vez en otros teatros de operaciones, permitidme que utilice la terminología, que no solamente sea en París, al final acaba diciéndonos que eh, durante muchos años los adoquines de París habían sido muy, muy, muy atractivos para una industria cultural que resulta que no vio eso atractivo en la arena del desierto libio, donde había gente que estaba haciendo exactamente, españoles que estaban haciendo exactamente lo mismo que otros lo estaban haciendo en, en París. ¿no? De modo que esto, insisto, es solamente un ejemplo traído, por supuesto, a mi campo, para intentar lanzar esta reflexión de, bueno, hagamos esto, hagámoslo bien, pero ¿para qué? Para evidentemente formarnos de nuevo sobre cuáles son, estas características de este exilio, pero también para intentar contribuir a dejar de lado esas eh, leyendas, esos mitos eh, que, que han ido construyéndolo y deformándolo especialmente durante tantos años, porque, vuelvo a decirlo, hay un interés clarísimo en España de recuperar este tipo de estudios acerca del exilio única y exclusivamente a partir de los años 80, ¿no? Seamos eh, serios. Y anteriormente a eso, y esto también hay que decirlo, había sido una bibliografía mayoritariamente construida por los propios protagonistas de ese exilio, la que se había encargado de al menos conservar esa memoria, ¿vale? Uh -huh. Reflexionemos ahora sobre esa memoria, pero hagámoslo, insisto, de forma crítica para poder, como bien dice Jorge, bueno, construir y sacar eh, algunos nuevos, nuevos aspectos, ¿no? Sí, pero además es que a mí me sigue pareciendo increíble que recién en este año se haya creado esta comisión interministerial para la conmemoración del 80 aniversario del exilio republicano, la distancia que llevamos con los países de recepción del exilio en cuanto a reconocimiento de la aportación que, que, que estos hombres y mujeres lo mejor, buena parte, o sea, una gran parte de lo mejor que había en la sociedad española de los años 30 se tuvo que ir al, al exterior. ¿Y cómo han sido reconocidos en América Latina? ¿Cómo han sido reconocidos en, en, en la ex Unión Soviética? ¿Cómo han sido reconocidos incluso en el norte de África? Y aquí, además de lo que todavía tenemos eh, adentro de nuestras cunetas sin reconocer, ¿cómo tenemos que empezar por estos actos institucionales que parece que se han... Algo, eh, eh, bueno, simplemente coyuntural, porque este año tenemos eh, una fecha clave, pero vamos a ver cuánto tiempo, ojalá, ojalá que dejemos una, una buena semilla con, todo, con todos estos trabajos que estáis haciendo. En el, sería increíble pensar que en España, ojalá, a lo mejor a partir de ahora podemos empezar en ello, en el, durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, se reconoció el 14 de abril como el Día del Republicano Español, como el Día, perdón, del exiliado republicano español. ¿Cuándo aquí vamos a tener un día de conmemoración del exiliado republicano español si todavía estamos teniendo que sacar a la luz con, con una lupita temas que están muy encapsulados, porque todavía están muy encapsulados dentro del mundo de, de la academia, todavía nos está costando mucho llevarlos a, a los medios masivos? Eh, lo vale con un lenguaje que se pueda entender y que podamos decir, esto forma parte de nuestra historia, cómo nos está costando llevarlo a las aulas y qué sencillo es, y cómo a todos, porque siempre podemos pensar, ah no, es que yo no tengo familiares que formaron parte del, del exilio republicano. Hay una actividad fantástica que se hace en las aulas, sobre todo en, en infantil, se sigue conservando, que es el, el árbol de las familias, el árbol genealógico. Bueno, para preguntar de dónde vienen tus familias, quién son tu padre, tu madre, tus abuelos y demás. Si este árbol lo seguimos manteniendo en niveles de primaria, en niveles de secundaria y tratamos de enfocar un poco las preguntas y tratamos de preguntarles, bueno, cuando hagáis las entrevistas a vuestros abuelos y abuelas, preguntarle por qué ahora están viviendo aquí de dónde son ellos y cómo fue que vinieron, y encontramos muchísimas historias, la gran mayoría de las historias están relacionadas con historia. todavía tenemos esa, esa, esa generación que todavía está viva, quizá cuando eran niños o cuando eran adolescentes, pero que sí, que tienen que salir del pueblo porque bueno, a un vecino le han avisado que le iba a pasar algo, entonces él o ella decidió irse para la capital, o bueno, tenían miedo porque son historias comunes que forman parte de, de, de nuestra historia familiar y de nuestra vida privada y que debemos seguir aflorándolas y, y, y atajándolas desde una manera también, pues bueno, pedagógica, íntima y pública. Sí, yo creo que queda mucho camino por andar. No sé si... ¿Os acordáis? Yo cuando comencé a dar clase en la universidad, que fue en 2008, en las asignaturas de Historia Contemporánea de España, ni siquiera se hablaba del exilio republicano. Hoy en día ya está, es decir, hay, eh, está presente también en los máster. Yo creo que poco a poco se va, avanzando, se va avanzando en ese camino de integración, pero es un proceso absolutamente, absolutamente lento. Quisiera que dedicásemos los últimos minutos de este coloquio a, a dirigirnos directamente a los profesores de, a los que va dirigido el curso y a hablarles eh, precisamente de eh, ampliar un poco las ideas y las posibilidades que tenemos de introducir eh, el, el exilio republicano en el aula. Yo hacía referencia a la página web del Ministerio de Cultura de los campos de, de, de los españoles en campos de concentración nazis, porque es un ejercicio que yo he hecho con, con, con jóvenes, con adolescentes, eh, familiarmente cercanos, que les he Dicho, cuando les cuentas ¿no? de a todo el mundo, el holocausto está obligatoriamente en el currículum y tiene que estar presente, pero cuando les explicas que dentro de toda esa barbarie también hubo españoles y les dices «hace el ejercicio de entrar ahí, pon el nombre de tu pueblo» y pues, suele haber alguno eh, o suelen encontrar, creo que, que es una forma muy... Tal vez muy significativa de iniciar el proceso, ¿no? de, de, de, de mostrar cómo puedes eh, acercar a alguien y decirles es que aquella barbarie que hemos visto en tantas películas, en tantas historias, también España formó parte de esa historia de alguna, de alguna medida. La historia del exilio republicano no solo es la historia de España, es gran parte también la historia, la historia del mundo, podemos decir, occidental. ¿Qué elementos querríais ampliar en torno a, a esta cuestión o qué ejemplos si os ocurre que podríamos decir hitos con los que uno podría comenzar una eh, presentación en clase para avanzar o para llamar y despertar la atención más allá de saber que tenemos que competir con las tablets y todos los aparatos que distraen un poco a veces el interés por el contenido histórico? ¿no? Yo... Creo que tenemos, bueno, yo he avanzado uno ahora que estaba hablando de este, de este árbol genealógico y de esta indagación dentro de nuestras propias familias, eh, la historia oral. Invito a todo el profesorado que está viendo este curso, yo sé que, que, que muchos y muchas ya lo estamos practicando y llevándolo a nuestras aulas. Eh, es sencilla, es, es, es, una, es una herramienta metodológica fundamental para ir construyendo esa historia desde abajo y para ir acercando el, el exilio a, a nuestras aulas. La fotografía es otra, otro elemento indispensable, en nuestras presentaciones habéis visto que iban saliendo imágenes detrás, son imágenes eh, para trabajarlas en sí, quién está haciendo esa imagen, qué está pasando en esa imagen, quiénes están reflejados en, en esa imagen y estas imágenes nos sirven además para conectarlo con lo que hablábamos antes también, con estos exilios, con estas migraciones forzadas que están teniendo en, eh, lugar en la actualidad. Tú, Diego, nombrabas la ruta de Grecia para llegar a Alemania, a diferentes países europeos. Os recomiendo el trabajo visual eh, del reportero gráfico Javier Bauluz, oh. premio Pulitzer, creador de periodismo humano. Bueno, tiene una página que se llama Buscando un refugio para mis hijos, y hace una... porque también no podemos vivir sin, esta, sin estos medios digitales hoy en día y creo que es bueno también eh, que convivamos con ellos de una manera lo menos conflictiva posible. Este señor eh, va siguiendo la ruta de estos refugiados y refugiadas en la actualidad desde Grecia hasta que, van, hasta que llegan a Alemania. Puedes ir pinchando en los diferentes lugares que van teniendo las etapas. Si vamos viendo esas fotografías con detenimiento y vamos proyectándolas eh, de manera sincronizada con las fotografías del exilio, vemos paralelismos, vemos fotografías prácticamente iguales, en blanco y negro y en color. Propongámosles a nuestro alumnado que las analicen, que describan, que ven, que, que, que, se, que hagan un ejercicio además también de imaginación histórica y de, y de, y de empatía, que piensen, que reflexionen y, y, y que, que, que sientan. ¿Qué le estaría pasando a esa criatura que está en esos momentos en mano de, de, de su madre y con un grupo de mujeres alrededor, con una mirada perdida? O sea, llevémoslo al aula y, y trabajemos con ellos Yo creo que vamos a tener, estamos teniendo ya resultados espectaculares cada vez que hacemos alguna de estas pruebas en, en nuestras aulas. Contamos con muchísimo material a nuestra disposición. Yo siempre propongo un poco en la línea... Eh, una actividad que es reflexionar, insisto, sobre el tránsito y cómo ha sido ese tránsito y especialmente en, en las condiciones del tránsito, es decir, lo podemos hacer a través de esa historia oral, como bien decías Bárbara, y ver efectivamente que la mayoría de refugiados cuando hablan de su tránsito de la frontera, pues hablan de unas condiciones determinadas y especialmente de que si habían podido llegar hasta la frontera con X en seres, allí tuvieron que abandonar muchos. Entonces, una de las eh, actividades que propongo siempre es, sobre una mesa, eh, desplegar un atillo que en la época se utilizase, un atillo me refiero, eh, o sea, el espacio de un atillo, y que en ese momento intentasen reflexionar los alumnos sobre las cosas fundamentales que ellos colocarían claro, dentro que, claro, de ese atillo. ¿no? Es decir, sí. evidentemente, ¿pondrías tu teléfono móvil ahora? Sí, claro, pero ¿y pondrías el cargador? Bueno, no sé, ocupa sitio, habría que... no, quizás Hacerles reflexionar sobre, no es otra cosa que las necesidades, es decir, y la ropa interior. Entonces, me caben dos mudas, pero si pongo tres mudas no, pongo poder el, o sea, no puedo poner el cargador del móvil. ¿Qué es lo que eso está pasando ahora? Pues que piensen en qué es lo que se estaba llevando en ese atillo alguien que dejaba toda su vida detrás de ellos, ¿no? Toda su vida del otro lado de la frontera. No, que Esa es una actividad que yo siempre intento que, que hagan, ¿no? que reflexionen sobre eso, al igual que les digo que que cuando hablamos de medio millón de personas se tienen que imaginar que si nosotros ponemos a medio millón de personas dándose la mano, la envergadura de esa cadena humana podría perfectamente cubrir la distancia que hay desde el Golfo de Vizcaya hasta por Bob Y esto es algo que la gente no imagina, porque la, es tal la dimensión del fenómeno que la gente a veces nos perdemos, a la gente digo, a veces nos perdemos en esos grandes números, ¿no? Entonces tenemos que reflexionar un poco sobre eso. Y sí que, de nuevo, sobre las rutas, hay... Eh, puedo recomendar una web que es eh, recurrut.eu, que viene de un proyecto europeo que, que estuvimos trabajando ya hace unos años, en el 2014-2015, eh, donde lo que hicimos fue intentar documentar, eh, balizar para que si se quiere desarrollar esas rutas eh, a través de, de, rutas que insisto, a través del Pirineo por todos todos los sectores pirinaicos, ¿eh? es decir, tenemos siete rutas repartidas desde el País Vasco, en Navarra, Aragón y, y Cataluña. De modo que pueden revivirlas, si tienen la suerte de poder hacer un viaje con sus alumnos y hacerlas andando, es magnífico, y si no, tienen una posibilidad de hacer una visita virtual, incluso tienen una aplicación en su móvil que pueden, insisto, trabajar sobre ellas, donde se van a encontrar varias cosas, uno, van a ver el trazado, van a ver inmediatamente, eh, a golpe de vista, van a ver cuál es el desnivel de la ruta. Cuidado, no es lo mismo atravesar la frontera por Irún que hacerlo por el paso de Bielsa, que el desnivel que vas a tener que salvar no es el mismo, hay que estar fuerte ahora para hacer esto. Eh, evidentemente que piensa que, que, que va a nevar y que si ahora planteamos la actividad para hacerlo todos juntos con nuestra clase en noviembre, en diciembre, en enero, no vamos a poder, pero es que esta gente se estaba yendo en primavera, ya había nieve, ¿no? Entonces... Bueno, un poco que reflexionen sobre las condiciones materiales también de esas salidas y bueno, ahí van a encontrar también otros recursos que les, les van a resultar interesantes. Pero sobre todo, que, que piensen que, que no es tan fácil como decir, bueno, salimos y ya está. No, hay, hay que pensar en cuáles son también las condiciones materiales que, que tuvieron que, que afrontar ¿no? en ese momento. Sí, el tema de las, de las pérdidas, yo creo que hay que llevarlo al, al aula también, materiales... Eh culturales también y, y emocionales. Tú hablabas también antes, en un momento del, del coloquio, de cómo eh, había habido una, una parte fundamental del legado cultural, científico de este, de este país, que se, que se había perdido en el exilio. Tenemos que volver o, o insistir en movilizar a nuestro alumnado con preguntas que les haga pensar que todo lo que tenemos hoy en día eh, durante mucho tiempo no se tuvo y durante algún tiempo se tuvo, se logró, durante los años 30 hubo unos logros espectaculares en, en, muchos, en muchos aspectos que después se perdieron durante los 40 años de dictadura. Hablábamos de las, de las mujeres en el exilio también, algo que estamos repitiendo es que bueno, las, las mujeres, sobre todo en, en América Latina, eh, se convirtieron en el pilar de esos hogares eh, exiliados, eh, se convirtieron también en ese puente de integración con los países de recepción que mantenía el, el vínculo con, con, con el país del que habían salido y con el país al que habían llegado a través de, de sus hijos, de las, de las segundas generaciones, eh, simplemente combinando recetas que se comían tradicionalmente en sus, en sus pueblos de la, de la península ibérica fueran de la región que fuera, con las comidas que se comían en el, en el país de recepción, simplemente conservando expresiones en el lenguaje cotidiano que las hicieran llegar, a, llegar a, a devolverlos mentalmente o afectivamente a sus hogares. Pero ellas perdieron mucho también. Las mujeres en los años 30, en, en la península ibérica, habían logrado acceder a, a, a unos lugares eh, ...del conocimiento y a unos lugares de la sociedad que estaban solamente eh, designados para los hombres. Ya estuvieron ahí un logro muy importante. Cuando llegan a estos países del, del exilio, estos países de acogida, estos países de recepción... ...van a perder muchas de esas posibilidades y muchos de esos espacios eh, que habían logrado. Ayer repasaba el libro de una de nuestras colegas, Elena Díaz... ...que ha trabajado sobre las masculinidades del, en el exilio republicano en México... Y decía, como una de estas mujeres que llegaba al exilio en México, uno de esos, uno, uno de esos días pues quería salir al, al, al bar a, a tomarse un vino, a, a, a refrescarse. Y cuando entró vio como todo el mundo la estaba mirando. Y el, el dueño del bar le recordó que es que ella no podía entrar ahí, que estaba vetada la, la, la entrada a mujeres y cuando salió afuera vio que efectivamente había un cartel prohibida la entrada a niños, a borrachos, a vagabundos, a perros y a mujeres. Muchas de esas mujeres se vieron obligadas a quedarse encerradas en, en sus hogares y a ser el, el sostén de esas familias que estaban totalmente destruidas, pero que tenían que continuar hacia adelante. Con lo cual, bueno, llevemos todos estos, estos temas al, al aula y conectémoslo con nuestra realidad. Mira, justo conectando con el tema de las mujeres, precisamente, y no solamente tal y como lo abordas ahora, sino también con cómo había sido tu intervención anterior, ¿no? Efectivamente, hablando de otra mujer, de otra colega, además, también conocida por, por Elena, pero conocida por todos nosotros, como es Guadalupe Adámez, ¿no? y el magnífico libro que, que escribió, esos gritos de papel, esas cartas del exilio eh, español, precisamente una de las actividades que se puede proponer a, a los chavales, y que está funcionando muy bien, es eh, reflexionar cómo, evidentemente, habían sido, eh, o habían muchos de estas familias logrado hacerse embarcar hacia, hacia Latinoamérica, en ese periodo. Y en esos casos hay muchas veces en las que las mujeres jugaron efectivamente un, un rol capital para poder escribir esas cartas eh, solicitando ayuda a los diferentes eh, organismos para poder embarcar, ¿no? Bueno, es, hagámosles es escribir una carta, ¿no? ¿Cómo escribirías, Jorge, una carta diciendo, mire, yo acabo de salir de una guerra y no quiero meterme en otra que viene dentro de tres meses? Me quiero marchar a México. Bueno, pues, Digámosles ¿no? cómo lo hacían o digamos, hey, intentad convencerme de que os queréis marchar y pensad que no solamente voy a recibir la vuestra, que voy a recibir otras 5.000 en las que voy a tener que discriminar aquella que, que me parezca más relevante. ¿no? E incluso preguntemos en nuestras familias si quedan cartas. Claro. Yo estoy segura que debe haber todavía armarios donde están guardadas esas, esas cajas eh, con papelujos adentro que nadie sabe lo que son, miremos, preguntemos, indaguemos en, en nuestras familias dónde están esos, esos legados, dónde están esos trocitos de papel que conservan la historia. Muy bien. Yo eh, apostaría, porque lo dije en la presentación, también por una perspectiva transversal. Es, decir, es cierto que esto es un curso eh, muy dedicado a profesores de Historia, pero el exilio republicano es decir, se puede abordar desde el ámbito del programa de literatura, del programa incluso de la física, porque hubo grandes físicos que se perdieron, de las matemáticas, de, en fin, de la filosofía, de cualquiera de las asignaturas que están recogidas en el currículum de secundaria y bachillerato. La posibilidad la posibilidad de dedicar, por ejemplo, una jornada eh, monográfica eh, trabajando con los distintos departamentos de los, eh, de los, de los centros de, de enseñanza secundaria y hacer reflexionar sobre los distintos elementos y esa transversalidad que tiene el exilio republicano me parece que también sería algo eh, que nos ayudaría a potenciar una mirada mucho más no solo circunscrita al tema de la historia sino para explicar y hacer entender a los estudiantes que está dentro de un contexto mucho más generalizado todas y para, las y para y, perdón y para los centros incluso tenerlo como un contenido a trabajar por proyectos que una de además a todas las las áreas que están y en el centro Yo creo que también es un camino que se puede que se puede explorar y que queda mucho por hacer. Bueno, no sé si queréis añadir algo más, yo creo que que ha sido muy interesante vuestra, en fin, os agradezco mucho la participación y que hayáis estado aquí con nosotros. Eh, esperemos que vengan más cursos, eh, esperemos que haya eh, que continuemos trabajando eh, desde distintas opciones y mirando eh, claramente al exilio también como un instrumento para entender el presente y entender, entender el futuro. Agradecer al INTEF por supuesto su, su predisposición, su plena colaboración y su la, la, la capacidad que ha tenido a la hora de desarrollar este trabajo en el que sin duda sin su implicación no podría, no podría haber sido posible. Durante todo el año hemos hecho grandes eh, actividades eh, académicas, institucionales, en estos momentos hay una gran exposición en la Biblioteca Nacional que está abierta y que recibe a profesores con sus estudiantes para explicarles también el exilio, en fin, va a haber eh, unidades didácticas específicas que van a desarrollar el tema del exilio republicano, yo creo que algo, algo, confío que eh, quede para el futuro. Así que nada y muchas gracias.